todos espero se encuentren muy bien vamos a continuar con los condicionales cierto entonces en esta ocasión vamos a agregar un else este quiere decir entonces cierto entonces si sí, haga algo si no entonces termine y haga esto cierto iniciando les voy a mostrar dos imágenes pequeñitas entonces vamos a iniciar lo mismo que la anterior pero si se dan cuenta, acá hay un nuevo bloquecito. Este bloquecito de acá. Espera. Hay algo nuevo, algo muy interesante. Antes teníamos solo este bloquecito, ¿cierto? Pero ahora, cuando da falso, nos apareció otro bloque. Eso es lo que hace el else. ¿Cierto? Nuestra nueva palabrita que va a ser muy nombrada. <risas> Mi pulso. Que va a ser else. ¿Qué sucede ahora? Entonces, va inicio, va la condición. Si da true, verdadero, pues hace unas instrucciones y termina. Pero ahora, si da falso, me hace algo y termina nuevamente. Pero antes de terminar, me hace algo, porque antes no hacía algo. Ahora sí me hace algo, ¿cierto? En código lo vamos a ver así. Entonces, el if, condicional, dos puntos, las instrucciones, tantas como se como desee, ¿cierto? tantas como se deseen. Va nuestra condición if, lo que conocíamos, la condición, la instrucción o tantas como sean necesarias. ¿Cierto? Pero ahora hay algo nuevo, que es nuestro, es y viene el bloquecito de instrucciones. El bloquecito que antes nos aparecía, acá mírenlo. Este bloquecito de acá. Ahora está acá. Es el condicional, entonces que va a decir: if la condición si da verdadero, me va a hacer esto de acá adentro, pero si es falso, me va a hacer lo que esté en las instrucciones de este bloquecito del else, cierto. En el bloquecito que esté acá del else, me va a hacer lo que esté ahí. Si la condición da falso, listo. Entonces, vamos a ver cómo sería el código. Acá tengo el, el ejemplo anterior del video anterior, lo mismo, no, no modifique nada. Entonces ¿qué hacemos? Lo mismo, entonces pedimos el entero, bla bla. ¿Qué queremos que haga? Digamos si eso es falso, si número no es mayor o igual a cero, pues qué quiere decir, si no es mayor o igual a cero, pues que el número es negativo. ¿Qué me va a decir? Entonces voy a colocar es dos puntos, enter, que me imprima, número negativo, cierto? Entonces, y, ¿qué va a hacer? Va a continuar con el código ahí para abajo, si hay más código. Digamos que sí. Entonces, creamos un número. ¿Qué? 5, por ejemplo. Número positivo. Entonces, ¿qué pasa? Amigo? ¿El número es positivo? Claro. Entonces entra acá. Y pues, como era positivo, perdón, como dio true, esta condición dio true, pues me hace esto. Y esto no, no lo entiende, no lo, no lo hace, perdón, lo omite. Y que se continúa con esto. Entonces, esta es otra forma, digamos, de volver a correr el código. Si no lo has modificado, si no has hecho nada acá, no no has modificado esto, puedes escribir acá el nombre de la función. Si se acuerdan, si te acuerdas de la función principal, escribimos el nombre de la condición y cierras paréntesis. ¿Y qué sucede? ¡Wow! Volvemos a, a hacer la condición. Ah, perdón, el código lo volvemos a correr y volvemos a hacer todo pero si no has modificado nada, si no has escrito nada acá, ¿ok? si no has cambiado el código, puedes hacer eso y vuelves a correrlo. Escribe un número, vamos a escribir menos 6, por ejemplo. ¿Qué sucede? Pues esto de acá va a dar falso. Entonces si da falso, según esto, si esto da falso va a ser un bloquecito después del es. ¿Cierto? O sea, va a ser este es. Y continúa ahí para abajo con las demás líneas, que va a ser número negativo y fin. Le damos Enter y si se dan cuenta, me dijo número negativo y fin. Listo, perfecto. Así está nuestro condicional IF y ELSE.